Nos encontramos nuevamente aquí, eh, en este espacio que hemos tenido desde la Corporación Teje Caminos. Este es nuestro primer eh, Facebook Live que vamos a tener. Eh, hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Eh, bienvenidos a este espacio que hemos eh, construido nuevamente desde Teje Caminos. Eh, les habla Sandra Bejarano. Y bueno, muy contenta de retomar nuevamente este espacio que ya teníamos con ustedes el año pasado. Un espacio que nos va a permitir seguir aprendiendo, haciendo cosas maravillosas, eh, pues en este tiempo de, de virtualidad. Entonces, pues bienvenidos. Eh, ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos estos espacios en los cuales logramos hacer, eh, digamos que en nuestra primera temporada tuvimos 20 eh, live. Eh, por los diferentes medios o las eh, redes de comunicación y estuvimos tratando diferentes temas. Así que este es el nuevo, el primer Facebook Live que vamos a hacer este año y que vamos a iniciar. Ahorita les presento a nuestra acompañante, nuestra invitada del día de hoy, pero quería contarles pues que hm, hicimos una pequeña encuesta entre todos los eh, seguidores y acordamos que vamos a realizar los Facebook ahora los días miércoles a las 5 de la tarde y que eh, están cordialmente invitados. El año pasado estuvimos haciendo eh, dos a la semana, este año vamos a hacer solamente uno al mes, donde vamos a tener invitados con mucha experiencia, invitados que son muy queridos para nosotros y que bueno, van a seguir acompañando este proceso de Caminos Hoy especialmente tenemos invitada a Claudia Paola Espinosa, que eh, con ella vamos a trabajar todo lo que tiene que ver un poco con trastornos de aprendizaje y del comportamiento eh, y algunas estrategias que vamos a manejar con relación a eh, esos apoyos pedagógicos que vamos a necesitar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Eh, creo que por ahora no hay ningún otro aviso parroquial. Muy contentos de regresar. Entonces, pues, tenemos aquí a Paola, ella es psicopedagoga y nos va a contar un poquito sobre la experiencia que tiene, eh, pues, como profesional en esta área y un poquito con relación al tema que vamos a trabajar. Entonces, Paola, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Eh, buenas tardes para todos. Eh, Santrita, muchísimas gracias por la bienvenida, por, por haberme invitado al programa, de verdad muy contenta de compartir contigo, con Sarita, con tejé Caminos, de verdad que esta es una, una experiencia súper rica para mí. Bueno, eh, ¿quién es Claudia? Eh, bueno, soy eh, psicopedagoga, es, eh, amante de la educación completamente. Llevo mucho tiempo trabajando con educación, llevo mucho tiempo trabajando con eh, dificultades de aprendizaje, discapacidad. Y, pues, eh, en esa rica experiencia, pues, he tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación. He sido líder pedagógica. Okay. He trabajado, pues, eh, con el ICBF, con la Beneficencia de Cundinamarca. Estoy trabajando. Eh, pues, tuve la oportunidad de trabajar con Tolima, con Huila, toda la parte de acompañamiento en discapacidad. Además de eso, pues, soy tiflóloga ¿sí? y, pues, no, súper enamorada de, de la educación inclusiva. Y, pues, eh, estoy aquí precisamente, pues, para compartirles un poquito sobre mi experiencia y mi conocimiento. Vale, gracias, Claudia. Pues, nada, muy contenta también de tener todos en, en este espacio. La idea es que, como siempre, tenemos algunas preguntas organizadas, eh, programadas. Las, esas preguntas también fueron... Eh, digamos, construidas un poco sobre las inquietudes que tenían eh, las personas o nuestros seguidores frente a pues a los temas que tienen que ver con los trastornos del aprendizaje y el comportamiento. Entonces, eh, la idea es que eh, también tuvimos un espacio para que nos generaran preguntas. Entonces, al final eh, vamos a dejar las preguntas que tengan, que nos quieran hacer también por chat. Eh, bienvenidas y las vamos a ir eh, respondiendo como al final de, de este espacio. Entonces, Claudia, pues vamos a arrancar como con... Cuando eh, ustedes me escuchan decir Claudia es porque ya se llama Claudia Paola. Entonces, para que no nos confundamos, es Claudia Paola, estamos hablando de la misma. Entonces, para mí va a seguir siendo Claudia todo el tiempo, ¿vale? Entonces, Claudia, queremos como arrancar y te voy a lanzar como la primera pregunta que tenemos programada. Y esta tiene que ver un poco como... Mmm, porque en la actualidad que sucede mucho eh, los trastornos del aprendizaje y el comportamiento son como los protagonistas en todas las discusiones pedagógicas que se tienen? O sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué está pasando con, esta, con estos trastornos? Eh, bueno, realmente para mí siempre han sido protagonistas, ¿sí? Uh -huh. eh, aunque pues es un tema invisible en el aula, ¿sí? Es difícil sí. De, de identificar cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, y la gente suele confundir estos dos términos. ¿no? Pensamos uh -huh. que dificultades y trastornos de aprendizaje son exactamente lo mismo. Entonces, uh -huh. de, de, de esa forma se vuelve muy difícil la, la identificación en el aula y es invisible. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la razón eh, que, no, que nos hace como volver a mirar hacia profundidad lo que son trastornos de aprendizaje? comportamiento, pues porque eh, sale el instructivo más o menos en, en junio uh -huh. del de, año pasado para eh, el CIMAD, donde nuevamente vemos sí. en las categorías del CIMAD en las instituciones educativas que volvemos a retomar trastorno específico en escritura, la... trastorno específico del aprendizaje en lectura y trastorno específico aprendizaje en cálculo y además vamos a trabajar lo que es trastornos de déficit con atención con y sin hiperactividad. Entonces, okay. ya ser un poco más visible desde la parte de, del CIMAR, que es pues, el que nos da como las cifras rango. De, de qué estudiantes tenemos que trabajar, ya tenemos que empezar a mirar cómo vamos a trabajar con esos estudiantes, cuáles apoyos vamos a generar con ellos, cuáles ajustes debemos empezar a, a proporcionarles en el aula pues para dinamizar y para facilitar un poco más los procesos de enseñanza aprendizaje. Además, porque también considero que es para, para los docentes, si bien, si bien, digamos, hace parte de la, de la, del hacer del docente ese tipo, atender este tipo de dificultades, también se genera como, como una expectativa por parte de, de los papás frente a esos apoyos, ¿no? Sí, claro. Incluso. Sí, por claro. Dale, dale. Sí, claro que sí. Es importante y, y lo vamos a hablar un poquito más a profundidad adelante. ¿Cómo vamos a hacer ese acompañamiento para familia? ¿Cómo va a ser uh -huh. ese acompañamiento y cómo lo vamos a pensar eh, en este momento? En este momento que tenemos pues eh, la virtualidad, que pues entre comillas es virtualidad. Y que realmente, pues, ha sido muy difícil para muchos estudiantes el acceso a la información. Y sumado a eso, pues, son estudiantes que tienen dificultades, trastornos, discapacidad, muchas diferencias. Y que tenemos que irnos pensando, generando esa reflexión de cómo vamos a empezar a generar estrategias precisamente que faciliten un poco más los procesos en esta situación que nadie tenía eh, prevista y que realmente Exacto. ninguno está preparado. Es más, que creo que también no, no eran como identificable, ¿no? Esas dificultades no. de aprendizaje no eran fáciles de, de identificar, ni por parte de los papitos, pero tampoco por parte de, de las instituciones o de los mismos docentes, entonces creo que también hay un tema que es bien importante de tener en cuenta y que seguramente eh, ahorita sí, por eso lo que tú decías está siendo protagonista todo esto porque está empezando a salir a la luz, pues también con base en todos los decretos y todo lo que está regulando todo, eh, como esa necesidad de conocer más acerca de y a propósito de eso nosotros lanzamos una pregunta eh, en estos días en esta semana donde le preguntábamos a la gente venga usted en algún momento ha pensado que tiene una dificultad o, o una, un, sí, una dificultad de aprendizaje un trastorno y había gente que decía nunca me lo imaginé o sea nunca me he, pensado, me he puesto a pensar eso pero ahora que lo pregunta de pronto sí entonces tuvimos personas que decían, sí, yo he tenido, hoy en día reconozco que sí, tengo una dificultad o la tuve o la sigo teniendo, porque pues cuando no son tratadas o no se trabaja con esas dificultades, pues como que siguen avanzando, ¿no? Precisamente y, y súper interesante pues lo que pones a, aquí en, en, en, en la conversación. Dificultades de aprendizaje tenemos todos, ¿sí? realmente eh, por eso es que la confusión no la dificultad del trastorno de aprendizaje la dificultad es algo que se puede superar sí y más si la podemos identificar o la identificamos en una edad más o menos antes de los nueve años y hay un proceso okay. en básica primaria de acompañamiento riguroso de algunos ejercicios de acompañamiento grupal e individual que le pueden ayudar a la persona a mejorar ¿Mm? Todos tenemos dificultades de aprendizaje, nosotros, y son dificultades que eh, lamentablemente, lo digo lamentablemente, a veces son adquiridas en el mismo sistema educativo, ¿sí? Entonces, okay. por procesos mal llevados, porque forzamos el aprendizaje, porque eh, le, le señalamos al niño que de pronto no aprendió a leer o a escribir rápidamente, entonces le vamos diciendo es que usted no puede, bueno, todo este tipo de lenguaje mal usado, va generando muchas, muchas trabas emocionales y, pues, definitivamente... Temores. Mira, eh, temores. Y la parte emocional, el estrés, el miedo, va totalmente eh, articulado con el aprendizaje. Si mi, okay. si, si mi parte emocional está afectada negativamente, pues, definitivamente el aprendizaje no se va a dar. ¿Sí? O sea, te voy a dar un ejemplo, Sandrita. Por ejemplo, a ti, tú pasas por una calle te roban en esa calle, ¿cierto? Entonces tú llegas súper asustada a tu casa, claro. horriblemente asustada, y, y pues con ese trauma y piensas días y noches en lo que pasó ese día, y entonces te van a decir, vuelve a pasar por ahí. ¿Tú qué sientes? Miedo. No, pues angustia, terror, claro. Angustia. Eso mismo pasa con el aprendizaje. Si en casa o en institución educativa o en el aula empiezan a regañarlos, a gritarlos, a maltratarlos física, psicológicamente, pues no le pidan que el niño le vaya a gustar hacer tareas, ni que le parezca agradable el aprendizaje, ni nada de esas cosas porque realmente ya lo relacionan con, con, con una experiencia estresante de, sí. de sentimientos negativos. Fíjate que mencionando tú eso me haces acordar que hay muchas... Eh, o habemos, porque también me incluí mucho tiempo en ese grupo, de, del pavor a las matemáticas, ¿cierto? Y, y tenemos muchos adultos hoy en día que todavía dicen, no, para mí las matemáticas era terrible. Y hoy en día se escuchan muchos chicos, pero más por ese, ese ese como por el comentario y por la historia y por lo que se habla de las matemáticas, más no porque no se tengan las habilidades para la o para desarrollar esas habilidades en matemáticas, si no es más con ese miedo infundado, llamaría yo, ¿sí? Un poco tomando el ejemplo que tú dices de la calle, lo mismo pasa si me dicen que las matemáticas son terribles, horribles y difíciles, pues seguramente yo me voy a congestionar con eso y sí puedo generarme una dificultad de aprendizaje. Que de acuerdo a esa... Eh, eh, eh, metodología que tenga el docente va a hacer que a mí como estudiante se me desaparezca ese pensamiento o que me lo refuerce y me siga eh. generando ese, esa dificultad. Muy bien. Gracias, Claudita. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta y es, está relacionado un poco más como a, a las comunidades educativas y aquí quisiera como que pensáramos un poco en qué tan preparadas Sí, se encuentran en este momento las comunidades eh, educativas para la identificación y el abordaje de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos de aprendizaje. O sea, ¿qué tan preparados estamos realmente en Colombia para eso? Bueno, eh, hay una cosa que en las instituciones sigue pasando, ¿no? Eh, los profesores siguen dependiendo muchísimo de un diagnóstico, pues para mí okay. realmente... Eso, eso no, eso es como, va en contravía, porque pues yo les pregunto a los profes, bueno, tenemos un diagnóstico y bueno, y nosotros como docentes, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Sí? Uh -huh. sí, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? Yo siento que de debemos estar pensándonos mejor en, en, en cómo utilizamos eso, esas características, esa valoración pedagógica, ese seguimiento pedagógico que uh -huh. yo hago, ¿cierto? E empiezo a identificar ciertas características que pueden estar asociadas o con la dificultad de aprendizaje o con el trastorno, ¿cierto? El trastorno sí. nos dicen que tiene que estar totalmente diagnosticado por un especialista. Y el trastorno puede uh -huh. que, eh, eh, pues, usted avance en sus procesos, pero nunca va a desaparecer. El trastorno siempre va a estar, ¿sí? Mientras que la dificultad de aprendizaje sí se puede eh, en Manejar. algún momento superar. Exactamente. Uh -huh. Entonces, oh, okay. pues las instituciones educativas realmente tenemos una confusión grandísima ahí, ¿no? entonces no sabemos, si, no sabemos si es trastorno de aprendizaje, oh, no. si es discapacidad, uh -huh. tú, tú vas a revisar, tú vas a mirar, vas a valorar a los estudiantes en las instituciones educativas y sigues encontrando a muchos estudiantes con trastornos de aprendizaje uh -huh. metidos uh -huh. en discapacidad intelectual. Sí, okay. entonces sigue, sigue, sigue habiendo esa relación y aquí no se trata precisamente de categorizar. No, acá la tarea no es la categoría, no nos interesa poner en un grupito a dificultades de aprendizaje, en otro grupito a trastornos, en otro grupito a discapacidad, sino más bien mirar cómo las instituciones, a partir de unas estrategias. Y, y yo estoy enamorada del DUA, ¿no? Yo ahí retomo el DUA uh -huh. inmensamente, okay. el diseño universal para el aprendizaje, como a partir de la, de la aplicación del diseño universal para el aprendizaje podemos empezar a generar estrategias, eh, eh, diseños de secuencias didácticas, pensarnos en esa programación curricular, pensarnos en esas sí. unidades didácticas que estén muy pensadas en esas diferentes formas de dar el aprendizaje, de enseñar. ¿Cierto? Uh -huh. Nosotros tenemos Diversidad de estudiantes Independientemente de, Del diagnóstico Que tenga o no tenga Tenemos diversidad de estudiantes Y en esa diversidad Pues tenemos que mirar cómo vamos a, a, a, a enseñarles de muchas formas Cómo vamos a dejar que ellos Expresen su, su conocimiento de muchas Formas y cómo vamos a acceder A esa, a esa, a esa motivación a, a esa evaluación También de muchas formas que es de alguna forma, lo que nos está diciendo, pues, el diseño universal para el aprendizaje. Bueno, las instituciones educativas todavía, pues, tenemos que eh, seguir en esa formación, en esa calificación a los docentes, en, en orientarlos un poco más a, a, a cómo podemos identificar, pero, pero ¿cómo hacerlo? No hacerlo tanto desde lo clínico, o sea, eh, yo... Tengo total Estoy totalmente de acuerdo que nosotros con, con, con la parte clínica y educación tiene que estar pues muy articulado, tiene que sí. haber un trabajo más acomunado. Sin embargo, hay que quitarle el fantasma al docente que eh, lo de trastornos lo, lo, lo, de, de lo de trabajo de inclusión es exclusivamente para los médicos, para el terapeuta ocupacional, okay. para el fonoaudiólogo, sino que le tenemos que empezar a enseñar a dar una mirada pedagógica. ¿Cómo desde lo pedagógico? Yo empiezo a asumir a mi estudiante, como desde lo pedagógico yo empiezo a identificar características y signos y como desde lo pedagógico yo empiezo a generar estrategias en el aula que me brinden apoyos, de, apoyos y pueda generar ajustes para esos estudiantes que yo tengo con esas características. Y ¿sí? Cuando empezamos a desligar eso y que además desde la institución, desde los directivos docentes, generemos una línea técnica, ¿cierto?, Toquemos el proyecto educativo institucional, trabajemos el eh, eh, sistema institucional de evaluación, miremos proyectos educativos, eh, trabajemos todo lo que tiene que ver con diseño eh, curricular, didáctico. Cuando empecemos a tocar todas las áreas de, de, de la institución educativa y tengamos esa claridad desde, de, desde lo institucional, pues el docente va a saber por dónde ir. Sí, porque yo a veces siento que el docente tiene mucho interés en hacer muchas cosas, está muy preocupado en el aula de muchos estudiantes que está encontrando ahí, pero no tiene un horizonte, no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento y se quedan muy solitos. O pasa viceversa, ¿no? Los directivos están muy muy preocupados, muy empoderados, el pero, no. pasa, pero el docente está como que... No nos gusta, pero pues hay instituciones, eh, digamos que no estamos hablando de la mayoría, pero tenemos instituciones que están muy bien preparadas, están muy preocupadas por el tema. Las secretarías de Educación, del Ministerio de Educación, tú sabes que todo el tiempo pues está en todo este proceso de acompañar a las instituciones, de orientar, de enviar los profesionales de apoyo. Y ahorita el profesional de apoyo que llegue a la institución también tiene que ir muy preocupado también por los trastornos de aprendizaje, porque ya, pues, es una obligación que nos aparece en el tema Y fíjate que a, adicional a eso que tú mencionas, de, de y, y yo de pronto me atrevería a decir que no, no tanto como irnos a la preocupación, sino también al interés, ¿no? Uh -huh. Porque esto es un tema de, y yo pienso que la docencia es un tema de, de amor, ¿sí? De pasión por, por, por enseñar y por los chicos, independientemente como el grado en el que estén. Eh, y, y eso va a hacer que esas inquietudes y ese amor les, les, les llame para sí, sí. Eh, generar todos estos ajustes que tú mencionas y, y generar ideas y líneas de trabajo eh, pues al interior de las instituciones. Pero también me parece una cosa que, que tocabas, en, un tema que tocabas ahorita y es el tema del DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizaje yo creo que ha sido una herramienta genial. Sí, sí. ¿Por qué? porque en algún momento se sentían los docentes preocupados como, ¿yo qué hago con estos chicos específicamente que tienen la dificultad? ¿Cómo los voy a O sea, como pensando en que tengo que hacer dos, dos currículos, tengo que ajustar, eh, tengo que hacer dos clases aparte casi, para los chicos que tienen las dificultades y para los chicos que, que, que digamos, que están en, en una línea igual. Entonces era difícil, pero creo que esta herramienta permite que se haga una sola clase con toda la dinámica, la metodología y la estrategia que se necesita y le va a aplicar absolutamente a todos, incluidos los estudiantes que tienen estas dificultades. Entonces, chévere por ahí. No sé si quieras, aquí hay una, una pregunta que nos está haciendo Yamile Pacheco. ¿Quieres que te la haga de una vez o esperamos al final? No, pues de una vez, Andrita. Listo. Entonces, aquí dice, Yamile pregunta, los niños que presentan estas dificultades, si no tienen diagnóstico, ¿no se pueden montar al CIMAT? Pues sí, el instructivo en este momento es muy claro, ¿no? El instructivo sí nos dice exactamente y, es, y está ahí muy bien mencionadito que hasta que, o sea, que el estudiante uh -huh. que se vaya a subir con algún trastorno específico en el aprendizaje tiene que tener el diagnóstico. Sí, es un, un requisito okay, para uh -huh. un requisito para que se pueda tener en encima. Subir encima. En perfecto. el instructivo entonces, está. Uh -huh. OK. Yamil, entonces creo que hemos dado respuesta a tu pregunta. Vamos a seguir entonces y con relación a, a, a lo que estábamos mm. mencionando, le preguntamos a la gente un poco si cuando eh, se estudiaban o cuando estudiaban les dieron respuesta como a las dificultades de aprendizaje que pudieran haber tenido. Pues un buen número dice que no, porque mmm, en las historias que nos cuentan también está muy relacionado como al tema del de, de desconocimiento de cómo identificarlo como docentes. Entonces era un poco lo que tú mencionabas hace un rato y era el castigo que se generaba porque no aprendían a leer o no aprendían a escribir o no se aprendían las tablas, entonces era o el reglazo o el castigo en casa también, porque también los castigaban en casa. Entonces creo que él, él no hubo ese abordaje en algún momento eh, porque no se desconocía ese diagnóstico o cómo identificar más que diagnosticar para quitarnos un poquito sí, la, el, el, el término. Palabra. Sí, entonces es cómo podían identificar que este chico o este niño tenía una, una dificultad de aprendizaje. Entonces creo que esa ha sido una experiencia fuerte, yo creo que de muchos años atrás, no solamente de ahora. Sí, sí, precisamente eh, creo que el, el, el profesor no tiene que ser médico ni con audiólogo uh -huh. ni terapeuta ocupacional, ni psicólogo, etcétera. Eh, creo más bien que, que el pedagogo eh, debemos tener presente todo el tiempo que yo conecto a mi estudiante con lo emocional, ¿sí? uh -huh. O sea, definitivamente mi cerebro funciona así, o sea, no hay otra sí. forma. Sí, si yo, si yo emocionalmente me conecto, si me motiva, si es creativo, o sea, si, si, me, genera, si me despierta la creatividad, la curiosidad, eh, pues seguramente eh, pues la clase va a ser magnífica y así yo tenga la cantidad de dificultades, tenga un trastorno, pues la, el proceso va a ser mucho más agradable. Me va a interesar, Me voy Me va a querer interesar. hacerlo. Eh, San yo, yo te pongo un ejemplo. Tuve a una clase, ¿cierto? Tuve a una clase y de pronto con un, un grado tercero, segundo, que son niños todavía y están así como esponjitas. Y tú de pronto llegas con una cajita así cerrada, con muñequitos, súper llamativa, porque los niños son muy visuales. Y tú le dices, eh, si, si logramos contestar preguntas de la clase, voy a mostrarles al final que hay en esa caja que les traje una sorpresa. Tú vas a tener a los niños todo el tiempo ahí súper pegados a eso. Porque es una cosa, y a nosotros también, o sea, cuando usted claro. le genera esa inquietud a la persona, usted lo tiene ahí pegado, como diciendo, ay, pero ¿qué será lo que me van a mostrar? Yo quiero conocer, yo quiero saber. Entonces, sí. eh, matar esa, esa esa curiosidad, matar esas ganas, pues definitivamente eh, dañan procesos en cualquier momento, independientemente del diagnóstico, del trastorno, de lo que tenga. Va a matarme eh, totalmente los procesos y seguramente eso fue lo que nos pasó a muchos. Yo, yo también fui eh, pues parte de esos procesos también y, y pues de copiar y de que me tocaba hacer todo al mismo tiempo y de aprender al mismo tiempo, con, de la misma forma. Y pues todavía vemos muchas prácticas así, ¿no? Digamos que sí, sí hemos sí, evolucionado en sí. muchos procesos, pero pues todavía pero tenemos al menos Falta todavía. Aún falta. Eh, da, aún falta. Aún falta y creo que también hace parte un poco de, de, de que los a veces algunos docentes no se dan la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces es como la rutina en las metodologías, en las metodologías, y uno dice a veces cuando, por ejemplo, cuando hay estudiantes que estudian en el mismo colegio que son hermanitos o primos o no sé qué, y van como seguidos. Entonces el que pasó a sexto le cuenta, al de, el, el que pasó a séptimo le cuenta al que está, entra a esto todo lo que pasó y cómo lo hizo y todas las evaluaciones y y todos los trabajos porque no es no cambia la metodología y entonces se cae como en esa repetición y se, se vuelven de alguna manera Pero, predecibles. Eso tiene una explicación, ¿no? Eso también tiene una explicación, eso tiene una explicación sobre, desde, lo, desde lo neurológico, desde el funcionamiento sí. de mi cerebro. Y es que nosotros aprendemos por repetición, ¿cierto? Nosotros tenemos que repetir. Y entre más hacemos algo, mucho mejor o sea, lo hacemos. Queda. Y mi cerebro se siente en una zona de, o sea, se, se siente como eh, feliz, ¿sí? Eh, te voy a dar un ejemplo más claro. Cuando tú tienes una relación amorosa y, sí. y compartes mucho en esa relación amorosa y todos los días van a, a tomar oncecitas y se cogen de la mano y el besito y etcétera, ¿sí? Y de pronto terminas con esa relación amorosa, uh -huh. inmediatamente tu cerebro fund te dice no lo dejes, tú lo necesitas. Porque es algo agradable. Sí, o sea, uh -huh. tu cerebro lo, lo, lo, lo coge, ¿cierto? En esos procesos que hacemos a veces, y no solamente con los docentes, sino desde muchas profesiones, nos pasa lo mismo, ¿sí? Cuando usted quiere cambiar, cuando usted quiere salir como de, de, de, esa, de, de, ese, de esa rutina de que usted ya sabe hacer muy bien esas cosas, su, ¿qué, ¿qué le dice a su cerebro? No se sabe. No, salga déjelo así. Quédese así. Quietito. Sí, estamos súper bien. Sí, no nos estresemos. Como... Y la palabra nuevo, la palabra nuevo diferente, a mi cerebro le genera un choque. Por eso, cuando usted, como docente, entra al aula de clase, no hable de tema nuevo hable de que vamos a articular, vamos a seguir aprendiendo sobre lo que ya sabemos. Y su cerebro se va a acomodar súper bien, o sea, todo tiene que ver con neuroeducación, ¿no? Todo, todo tiene que ver con neuroeducación y conocer cómo está funcionando y cómo funciona, cómo funciona mi cerebro para poder aprender. Sandra. Claro, además vayan apuntando porque ya empezaste a dar algunos <risas> tipsitos, entonces, para o sea, que tomen papel y lápiz y empiecen a apuntar. <risas> Listo, vamos a ir por nuestra siguiente pregunta. Eh, y te la voy a leer textual como la construimos. Dice, ¿qué alternativas tenemos para garantizar procesos de aprendizaje de calidad para los trastornos del aprendizaje y el comportamiento sin caer en la categorización del equita, el, eh, etiquetamiento? Bueno, hay una cosa que, que me tiene súper contenta ahorita, pues, con ustedes en Teje Caminos y contigo, Sandrita, con Sarita, es que tenemos una misma visión, ¿no? Y la visión sí. es que definitivamente no podemos seguir con la etiqueta, ¿sí? Estos son de etiqueta, la, la etiqueta, la etiqueta, sino que estamos hablando desde una visión totalmente pedagógica. ¿Mm? Y ahí, otra vez, protagonista, diseño universal para el aprendizaje. Uh -huh. sí. Volvemos a hablar de, del diseño universal para el aprendizaje y es cómo nos vamos a pensar, ¿cierto? Una clase... O cómo nos vamos a pensar virtualmente que estamos ahorita sí. en, en Además, cómo en cómo vamos a poner a, al docente no hacer 20 clases diferentes sino o sola. 20 unidades didácticas sino una solita cierto pero con diferente pero que le llegue a todos los estudiantes y ahí vamos uh -huh. a empezar a hablar de algo bien interesante sí. Hay muchas estrategias que nosotros aplicamos, por ejemplo, para trastorno del aprendizaje en lectura o que aplicamos para discapacidad intelectual, ¿eh? que tiene que ver, por ejemplo, con comunicación aumentativa o que tiene que ver con eh, lectura fácil, eh, toda la parte de estimulación visomotora, toda la parte de, de trabajar con material concreto, to, todo ese tipo de estrategias que usamos, y que pensamos que únicamente sirve para trabajar un trastorno o para discapacidad, uh -huh. y resulta ¿Qué? que sirve para todo el mundo, resulta que cuando nosotros nos acercamos a nuestros procesos de lectura y escritura, es supremamente importante que primero aprendamos a leer imágenes, ¿sí? O sea, no, no, no forcemos al niño que antes de que le Lea su contexto antes de que lea la imagen, antes de que lo pongamos a leer, esto es un perrito, esto es un gatico esto es una casa, lo obliguemos a que repita la O 50 veces, a que repita la I uh -huh. 50 veces sí. y además uh -huh. se la ponemos descontextualizada, no se la sacamos, es una O ya sola, eh, no, no pertenece a ningún lado, no, no está en ninguna palabra, entonces obviamente el cerebro dice, oiga, es momento, más difícil asociarla. Recordemos que nosotros aprendemos por, por agrupación y por asociación. Yo necesito agrupar el aprendizaje y yo necesito asociarlo con algo. Si no lo agrupo y no lo asocio mi cerebro, fun, se bloquea. O sea, tú dime tu número de teléfono. Tú haces grupos de números todo el tiempo. Claro. Tu número de cédula, grupos de números, ¿cierto? Todo el tiempo tú estás agrupando, todo el tiempo asocias, ¿sí? Entonces... Eh, cuando yo cuando yo hago cuando yo hago estos procesos con los estudiantes y pienso que entonces si trabajo imágenes, si trabajo lectura fácil, si trabajo pictogramas, si trabajo comunicación aumentativa, eso no le va a servir al niño que no tiene discapacidad o trastorno. Sí, claro. Solamente le sirve a él, ¿sí? Y qué maravilloso sería que nosotros trabajáramos pictogramas con todos los estudiantes en una, en una clase de lectura y escritura. Qué chévere sería que trabajáramos lectura fácil, qué chévere que empezáramos a trabajar lo de manejo de, de, de seguimiento instruccional, de cómo, hacer, de cómo dar una instrucción para todo el mundo, ¿sí? Es mirar que yo dejo que todos los estudiantes participen en la misma actividad. Porque recordemos que tenemos derecho a igualdad y eso está en el decreto, ¿Sí? claro, sí, o sea, tenemos el derecho a la igualdad y ese derecho a la igualdad me dice, los chicos tienen que participar todos en las la mismas, mismas condiciones, manera, sí, pero yo le voy a regular en la evaluación, sí, entonces el estudiante que seguramente me va a dar una respuesta súper profunda sobre algo, porque no tiene otro discapacidad, no, otra no, no. el otro me da una respuesta un poco más superficial, pero lo estoy dejando participar y le estoy dejando que exprese desde lo que él puede hacer, ¿sí? Y lo estoy, y estoy haciendo trabajo colaborativo también, ¿no? Porque recuerde que todos, dentro de nuestra personalidad y nuestras características, tenemos competencias en diferentes cosas. Y cuando yo me empiezo a unir y ahí, ahí me, me remito a Sarita, Sarita usa una palabra que a mí me encanta, construyamos. Ajá. Si tú sabes de esto, si yo sé de esto, si Sandrita sabe de esto, cojamos, Hagamos. Esto, así uh -huh. construyamos, a ver, y eso sale unas cosas maravillosas. Si empezáramos a hacer eso en el aula de clase, construir, pues definitivamente las cosas serían magníficas. Ahorita les hablo un poquito más de virtualidad, que yo sé que también vale. van a ver preguntitas sobre eso. ¿Listo? Sí, yo, eh, eso que tú estabas diciendo, eh, de esa estrategia, de todas esas estrategias o metodologías que se tienen para, para, para dictar las clases y para organizarlas. Y tú decías, el, ese, eh, le, le, le reduzco un poco la evaluación. Se la regulo. Se la regulo. No significa que el estudiante, como yo le estoy regulando, tengo que regalarle. Porque a veces el regular es que entonces siéntese y no haga nada, o crucese de brazos y ya. no el permitir que el estudiante participe, como tú bien lo decías, también hace que aprenda, de pronto uh -huh. no en el mismo nivel del estudiante que llamamos regular, pero sí va a haber un aprendizaje. Y pero eso es supuesto. lo que hay que valorar, no tanto el, que, el, el, el, el reducir o el regular es, es, es como dejar que el estudiante, no, haga, o sea, que participe, que recoja la basura, que limpie el puesto, que organice, que no sé qué, entonces yo sobre eso le califico porque pueda que tenga unos aprendizajes para la vida, Sí, en, esa, en esas actividades, pero de alguna manera se está siendo excluido de la actividad que están desarrollando en clase. Entonces, sí me parece como muy chévere esa parte que te mencionas. Bueno, sí, mi Claudita, sí. aquí hay una pregunta que está relacionada con el tema que estábamos manejando anteriormente, pero pues vamos a postularla de una vez para que podamos darle respuesta. Dice, sí. ¿es posible que se caiga en la tendencia de que todo puede ser una dificultad de aprendizaje en lugar de situaciones propias del proceso de aprendizaje? Porque además, estas son estas, porque además están los ritmos de aprendizaje y eso quiere decir que aprenderán en su ritmo. Entonces, la pregunta es: ¿es posible que se caiga la tendencia de que estas dificultades de aprendizaje sean situaciones propias del proceso? Eh, pues creo que todas las dificultades y todas las características van a ser propias del proceso. Uh -huh. O sea, no, no las podemos desconocer en ningún momento. Desligar y eh, Exactamente, y, precis y precisamente por eso la importancia de la identificación. O sea, el, el, el, el hecho de que estemos hablando acá de, de que todos los estudiantes deben participar en las mismas actividades no significa eso, que tengamos que desconocer que algunos estudiantes necesitan algunos apoyos y algunos ajustes razonables uh -huh. y, y definitivamente no lo podemos desconocer porque pues, el decreto es supremamente claro y nosotros no, no podemos desconocer eh, pues, eh, las orientaciones y, y lo que nos dice la norma desde, desde el Ministerio de Educación y porque pues, también es muy lógico. no Yo necesito identificar, hablábamos anteriormente un poco, Sandra, que muchas de las personas que dieron respuesta a la pregunta en... en las preguntas que generamos. Sí. Decían que no se le dio respuesta a las dificultades de aprendizaje. Sí, muchas personas hemos sido víctimas de que no se nos den respuesta. En vez de, de, de brindarnos apoyos, en vez de ayudarnos, nos incrementan, ¿no? Entonces, usted no es buena para El escribir, castigo. pues, escriba y castigo y, y usted tiene dificultades para leer, ah, bueno, pues, peor, ahora sí. Ahora más. Lo, lo voy a hacer sufrir hasta que, mejor dicho, la, la, la letra con sangre entra, ¿cierto? Entonces, lo que hace eso, eso no son apoyos, eso de que venga, hágase 20 planas, copie de aquí del libro, eso no son apoyos, ¿sí? El apoyo realmente debe generar que, que yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, ¿sí? Que yo me sienta tranquila, que haya un proceso de, de, de, de, de, de ese aprendizaje, de ese acercamiento donde yo esté feliz, Sí, donde yo soy consciente de que tengo dificultades y eso es otra cosa que le tenemos un miedo horrible, ¿no? Sí. Tengo dificultades. O sea, ese, ese es el miedo horroroso, no, yo no me puedo equivocar, yo, yo no tengo dificultades, pero ¿por qué? Todos tenemos dificultades, todos. Uh -huh. ¿Sí? En todos, en, digamos y... que en unos grados diferentes. Sí, pero... Obviamente, todos tenemos dificultades en, en diferentes niveles, pero mm -hmm. las tenemos, y eso no nos tiene por qué avergonzar, y eso no nos tiene por qué hacer sentir mal, eso, eso hace parte de nosotros, de los seres humanos, sino Ajá. que la identificación y el trabajo de esto es supremamente importante. Hay varias estrategias, varias actividades, varias formas eh, de, de trabajar, ya sea individual o grupalmente. Me gusta más trabajarlo grupalmente, claro, pero pues también hay estrategias que, que podemos eh, pedir de acompañamiento en casa para que nos ayuden a que estas dificultades, estos trastornos también, trabajar el trastorno de aprendizaje, que es un poco más... Más, más larga la ruta, ¿cierto? Más larga la ruta uh -huh. de trabajo para el trastorno de aprendizaje, realmente se empiecen a generar, ¿sí? Entonces, no, definitivamente no lo podemos desconocer, es, no es la intención, precisamente uh -huh. la intención acá es que sea visible, pero visible de una forma positiva, no positiva. Para que tenga, Exactamente, una forma positiva. Además que ese positivo implica que si yo soy consciente de que tengo una discapacidad o el docente o la familia es consciente que tenga una discapacidad, una una dificultad de aprendizaje o una discapacidad también, pues de esa misma manera también se buscan los apoyos para. Y aquí podemos entrar en nuestra siguiente pregunta que está relacionada muy mucho con las familias, que es lo que hablábamos hace un ratito también, y es como qué estrategias o cuáles son las estrategias que se podrían mm, trabajar en las familias o digamos que sugerir a las familias. Y sobre todo ahora en el tema en que estamos en esta educación remota. ¿Mm? Y obviamente okay. que esto favorezca el aprendizaje en casa. Bueno, una pregunta supremamente okay. interesante, ¿no? Eh, empecemos diciendo que esto ha sido una situación que nos ha tocado asumir de un momento a otro. O sea, no, digamos que cuando nosotros nos sentamos a diseñar curricularmente tenemos, llevamos años sobre lo mismo, ¿no? Y, y generando estrategias en el aula y el ambiente educativo y etcétera, pero esto virtual nos cogió así de sopetón, o sea, hágalo y de una. Entonces, pues, obviamente hemos cometido los 20 mil errores y los vamos a seguir cometiendo. Sí, entonces pues sí. vamos a seguir cometiendo. Es un proceso de aprendizaje es una, también esto. Es una cosa que no, no, no, no la teníamos, no estábamos preparadas para ello. En ese sentido, creo que eh, lo primero que debemos pensarnos es que debemos quitarnos la angustia que tenemos en este momento. O sea, tenemos a, a, prof, a directivos angustiados, tenemos a profesores angustiados, tenemos familias sí. angustiadas, tenemos niños angustiados, pero es que como así no vamos a alcanzar a ver los 50 temas que nos toca ver sí. y ahora qué vamos a hacer y no vamos Bien. a alcanzar y mande guías y no, no sí. nos devolvieron las guías y, y, y van perdiendo 50 peladitos y ahora qué vamos a hacer y entonces todo es un colapso, ¿no? Y se vio en las instituciones educativas sí. el año pasado, o sea, todos los profesores estaban colapsados y ahora y, y no terminamos el tema creo que una de las cosas que tuvimos que haber hecho es priorizar en este momento si ¿sí? teníamos que haber pensado que en la casa están los papás a veces o el cuidador que sea el que sea acompañando o a veces no hay nadie acompañando sí eh, y Vamos, estamos haciendo esta diferencia, ¿no? Mientras que en el colegio estaba con los docentes especiales para eso, en casa está con el papá, con la mamá, con el cuidador, que a veces no saben leer. Y que También. si saben leer, no hay una lectura con principio ¿sí? Entonces, definitivamente el acompañamiento ahí ya empezó se perdió. a fallar todo, Se perdió. ¿Sí? Ahora eso, segundo no tenemos los mismos tiempos de trabajo si ¿sí? un estudiante está entrando más o menos a 6, 5, cinco seis siete ocho horas si hablamos de jornada única al aula de clase y todas las horas entre comillas pues está en los procesos ¿no? en casa no en casa de pronto el niño se para a las 10 de la mañana a las 11 se va a bañar a las 12 se acortó que le tocaba desarrollar la guía y bueno entonces dejémosla más bien para mañana no hay rutinas, no nada que ver con rutinas entonces todo eso empieza a, a pues obviamente a, a, a verse el desnivel así inmenso de que no vamos a dar cumplimiento con todos los temas que nos toca dar. ¿Y por qué? Porque había que haber hecho un análisis de esto? Nosotros no podemos seguir hablando de tema, tenemos que hablar de qué es lo que queremos que los chicos aprendan. De qué es lo que buscamos o qué competencia queremos que ese estudiante alcance. Y los derechos básicos de aprendizaje están muy pensados desde ahí. ¿Qué aprendizaje queremos que el estudiante alcance? ¿sí? Si nosotros nos, nos montemos en ese cuento de qué aprendizaje, qué competencia logramos alcanzar en el estudiante, pues dejamos que el tema sí Siga funcionando y siga existiendo, pero no le damos el protagonismo. Primero eso, tuvimos que habernos sentado a mirar cómo institucionalmente cómo vamos a hacer priorización y cómo le vamos a quitar carga en cantidad a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Primero eso. Segundo, tenemos que también haber buscado acciones y actividades en la, en, en la casa, en el aula, en, uh -huh. en, en, en, en, en el hogar. Que fortaleciera rutinas que fortaleciera hábitos y que además se generarán procesos de aprendizaje en las mismas actividades que yo hago en casa si ¿Sí? por ejemplo o sea que todo no sea pegado de una hoja o de un lápiz o que todo no sea Exacto. de respuesta a escritura sino como vamos generando otro tipo de respuestas en casa como por ejemplo, cuando yo le estoy ayudando a la mamá o al papá de pronto a cocinar, a, a, a no sé, a doblar la ropa, clasificando colores, o cómo yo me siento con mi familia, y entonces empezamos a inventar cuentos para trabajar toda la parte lingüística, para trabajar toda la parte comunicativa del lenguaje. Sí, como yo empiezo uh -huh. a trabajar todos estos tipos de, de actividades en casa que, que siento que es un juego, que es una lúdica, que aprendo a manejar ese tiempo libre. Y que además no le estoy generando ese estrés tan horrible a los padres de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que creo que uno de los grandes errores que tuvimos fue que pensamos que desde casa íbamos a poder abarcar lo mismo que, lo estábamos, mismo. Abar uh -huh. que estábamos abarcando en la, en la institución y pues definitivamente eso no, no se va a lograr. Y si seguimos con esa misma mirada este año, pues hasta que no volvamos a la presencialidad, pues ahí seguimos eh, perdiendo muchas, muchas cosas. Claro, además porque eh, el hecho de que el estudiante no tenga el contacto con sus compañeros, con el profesor, sí. eso hace que en el tema de, de, de la educación remota, pues ellos se distraigan, como tú bien decías, eh, más fácil. El estudiante sí, puede sí. estar toda la jornada sentado frente al computador, pero su mente no está conectada con la clase todo el tiempo. Lo que tú decías, ellos se pueden levantar, ir de un lado para el otro, a hacer cualquier cosa, distraerse y el hecho de salir de la clase ya es un, un desconecte del tema que estén tratando. Además se relaciona cosa, también un poco con lo que tú decías ahorita y es la metodología que utilizan los, los docentes porque como fue un de un momento a otro este tema de la educación remota, pues no se tenían las estrategias suficientes para bueno, yo tenía preparada, no sé, carteleras, trabajos en grupo, eh, etcétera. Ahora, ¿qué voy a hacer con este tema de, de educación remota? No le puedo poner el trabajo en grupo, no, etcétera. Entonces, creo que ese, ese um, disparate de generar estrategias rápidas, pues, también hizo que eh. un poco que se dificultara todo eso. Pero, dime, dime. Aquí hay una oportunidad de oro uh -huh. también, ¿no? Desde la virtualidad hay una oportunidad de oro y es que podemos utilizar Ajá. ese trabajo colaborativo en casa. Volvemos a quitar la categorización, ¿cierto? Entonces, enviamos la estrategia, entre comillas, para discapacidad o para trastorno, pero resultan participando todos los miembros de la familia y seguimos hablando de inclusión, ¿sí? Uh -huh. Entonces, donde va participando mi hijo, de pronto que no tiene ningún tipo de discapacidad, con mi hijo que tiene un trastorno, una discapacidad, pues todos sí. están en lo mismo y todo se va haciendo bajo un trabajo colaborativo y todo se va generando mucho más rápido, ¿sí? Okay. Y, y volvemos. No ponemos la carga al docente que tiene que hacer la guía para el sensorial, que tiene que hacer la guía para uh -huh. intelectual, que tiene que hacer la guía para eh, trastornos de aprendizaje, y que tiene que hacer la guía para los otros, porque entonces son como diez, 20 mil guías la que les toca hacer, ¿no? O que me sí. toca pensarme para muchas cosas, no, esa uh -huh. no es la idea. Y uh -huh. creo que por eso hemos tenido bastantes dificultades con todo este trabajo con educación inclusiva. No, y fíjate que seguramente ya para este año que digamos que todo el año pasado fue un proceso de aprendizaje, de adaptación, de comprender, de que los docentes también se evaluaran sobre las estrategias que están utilizando para, para eh, dar sus clases y demás, las metodologías. Eh, ha sido un año de aprendizaje. Yo creo que este año eh, en muchas instituciones, muchos docentes les llamó la inquietud y bueno, seguramente para este año en el tiempo que estemos, pues, en este eh, educación remota, seguramente ya habrán identificado esas, esas cosas de las que mencionamos y habrán podido también hacer los ajustes a cada una de esas estrategias. ¿Mm? Pero quería, que, quisiera que me que me eh, enfocaras un poquito con relación a las familias. O sea, ¿qué les podemos decir a las familias de, a nivel de estrategias que puedan utilizar? Ellos en casa y que pues les permita obviamente a los chicos seguir estudiando, aprendiendo, ¿sí? Pero a las familias como tal, ¿qué, ¿cuáles recomendaciones les darías? Pues lo que yo te decía, ¿no? Tenemos que seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con rutinas, hábitos. Eh, o sea, que la uh -huh. sugerencia ahí es que sigamos con los mismos tiempos para levantarse, sí. para organizarse, para las comidas, como si el estudiante, como si el chico estuviera eh, asistiendo a la institución educativa, que se generen procesos de juegos de, de mesa, que trabajemos, seguimos trabajando con material concreto, eh, colores, formas, tamaños, que trabajemos inventando cuentos canciones eh, sí. que trabajemos las matemáticas de pronto con un con, con, con el juego de contar de de, de, okay. de intercambiar esto o sea todo que sea muy dinámico pero es que es importante algo acá Definitivamente la familia necesita acompañamiento institucional del docente, o sea, se necesita el acompañamiento porque pues Necesario. la familia no va a sacar, si la familia como que no va a entender cómo así, a mi hijo solamente lo mandan aquí a jugar y a ya que se mm. divierta conmigo y lo aparte académica y la escritura y la no o sea esos procesos tienen que ser acompañados y, y bien orientados y creo que también es un, es una oportunidad importante para que se fortalezca la relación y ese trabajo conjunto que debe, debe existir entre institución educativa y familia. Además, porque eso que tú dices es, también los papás tienen una cantidad de obligaciones en casa, pero adicional a eso también tenemos la, la, la, la, la, la, el concepto que si el chico no está escribiendo todo el tiempo, que si no está llenando el cuaderno, que si yo no lo veo haciendo tareas, que entonces es como que, no están produciendo, o sea, no están aprendiendo, no están estudiando, que también es una costumbre que, que se, se trae, ¿no? Y es que la, la cantidad de, de cuaderno diligenciado es lo que le mide a veces el papá, eh, la función o el, las actividades que hace el niño dentro del dentro del tiempo, pues, que, que está estudiando. Y en esta virtualidad, pues, no se vio eso, ¿no? No había mucho que escribir, pero sí algunos tuvieron muchas actividades que desarrollaron y que fue positivo. Exactamente. Gracias. Bueno, eh, vamos a hacer nuestra siguiente pregunta y es un poco con relación a lo que estábamos mencionando y es a esas barreras que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras eh, y facilitadores de, de, de este tiempo de, de, de, de alternancia, sí, de la educación que se tiene programada, sí, y que estamos llamando alternancia? ¿Cómo, ¿Cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras y qué podríamos hacer frente a esto? Bueno, eh, empecemos por lo bonito, ¿no? Los sí, los claramente. Facilitadores. <risas> los facilitadores. Eh, bueno, eh, los facilitadores es que es un espacio, de, lo decía anteriormente, para fortalecer el trabajo colaborativo, esa ese, esa, ese, ese trabajo mancomunado que debe existir eh, ¿Sí? desde, desde los docentes para toda la parte de eh, docentes y familia, entonces aquí es una oportunidad ahora para empoderar a la familia en todos los procesos educativos y que realmente comprendan cuál es la función o cuál ha sido el papel tan significativo del docente tanto tiempo, ¿no? A veces no comprendemos cuál es el papel del docente, a veces no entendemos por qué se estresa, a veces no entendemos por qué no quiere hacer otras cosas, porque lo vemos como sencillo, ¿no? Pues a mí no me toca ya, entonces no, no, no, no comprendo. No, no. Entonces creo que la familia en este momento ha tenido la oportunidad de comprender cuál es el rol del docente, ¿sí? sí y que y que y que es un, es un tiempo mágico para, para que yo conozca más a mi hijo también. ¿Sí? Yo, yo empiezo a conocer más a mi hijo, empiezo a darme que a, a identificar un poco más cuáles son sus dificultades, ¿sí? sí. Porque tú decías anteriormente cómo se dispersa fácilmente. Como que no le gusta escribir, como que no, no tiene eh, tiempos de trabajo como tan sostenidos, sino que me toca redirecciones, redirecciones, redirecciones todo el tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas la familia está aprendiendo. Sí, porque todo el tiempo se aburre, todo el tiempo se aburre. Todo el tiempo. Y, y además de eso, pues... Eh, también es la oportunidad para que conozcan los ritmos de, de, de, de aprendizaje de sus hijos. ¿cuál es, el, ¿Cuál es el ritmo que está teniendo su hijo para aprender? Eh, de qué forma aprende más, de pronto aprende más tocando, aprende más escuchando, aprende más viendo cómo, cómo aprende, cómo es ese proceso de aprendizaje eh, eh, también veo que eh, es una oportunidad pues, pa, pa, para fortalecer también los vínculos emocionales yo, yo, yo te decía uh -huh. que toda la parte de aprendizaje es supremamente importante en este momento general eh, que, que el vínculo emocional esté muy fuerte, puede okay. ser desde la parte ahí sí positiva o negativa ¿no? porque a veces el papá, la mamá, el cuidado, pueden llegar al desespero y en vez de ser un, pues unos unos una, una parte positiva, pues se vuelve sí. una parte negativa, pero Entonces, pues sí. eh, siento que, que la familia se, se está volviendo protagonista en este momento, se está articulando y se está empoderando muchísimo con los procesos escolares. Se y pues, está vinculando, sí. Sí, y ya pues desde la parte de las barreras que podemos encontrar es que pues estamos perdiendo la socialización que es supremamente importante, nosotros los seres humanos aprendemos muchísimo por imitación, por socialización, uh -huh. por... Por por, por por ese proceso de que usted me escucha, conversamos, aprendemos, el, el, el espacio de la escuela, el espacio de compartir con los, con los otros compañeros, pues es supremamente importante el docente que hace su acompañamiento, porque pues es el docente de esa área o de esas áreas y pues nadie no está fácil reemplazar a un docente de una área, ¿no? Definitivamente no. No, y es necesario esos espacios además. Y los tiempos, y los tiempos de trabajo, definitivamente en la casa no, no tenemos el mismo tiempo de trabajo que en las Así instituciones educativas. no se aprovecha igual. Bueno, uh -huh. pues como ustedes se pueden dar cuenta, este es un tema muy interesante. Aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo <risa> extendiéndonos <risa> con relación a, a trastornos de aprendizaje y comportamiento. Sin uh -huh. embargo, pues bueno, el tiempo ya se nos empieza a cortar un poco. Entonces, eh, quisiera, si estás de acuerdo, Claudia, vamos a, a revisar un par de preguntas que tenemos aquí. Para, para tenemos el tiempo justo como para darle respuesta ¿listo? entonces Erika Montenegro nos pregunta ¿cómo ser certeros a la hora de abordar pedagógicamente estos trastornos y dificultades de aprendizaje? es una respuesta chiquita porfis, para que no nos pasemos creo que certeros no no, es okay. una palabra bien, bien compleja. Certeros jamás vamos a poder hacer. Muy nosotros. gruesa, sí. Nosotros siempre vamos a estar en esa reflexión pedagógica, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a ir mirando, haciendo esa lectura de contexto, e ir mirando cuáles procesos favorecen o no favorecen a los estudiantes, ¿sí? Vamos, no, yo, yo siempre he dicho, el aula es un espacio de investigación. Sí. Y yo voy investigando y voy haciendo seguimiento a los procesos que estoy, que estoy viendo ahí. El seguimiento, la reflexión pedagógica, el sentarme a replantear cosas es definitivamente supremamente, o sea, es importantísimo para que yo empiece a generar eh, mayor cobertura en los estudiantes para, para, para desarrollar todas sus competencias, sus habilidades y mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Cortica vale. me dijiste, ¿no? Gracias, la siguiente también cortica porque va muy relacionada con lo que estamos hablando en este momento okay. y es que, o con la pregunta anterior, Diana Figueroa nos pregunta, ¿qué tipo de ajustes puntuales <risa> podrías aconsejarnos para eh, ajustar nuestro sistema institucional educativo? Aquí te están preguntando cosas como muy, a ver, dígame cómo es que... Debo hacer Bueno, ¿no? el sistema institucional eh, creo que tiene que ir muy transversalizado con eh, ajustes, apoyos, que está uh -huh. eh, muy orientado desde el plan individual de ajustes razonables, diseño universal del aprendizaje, que nos permite flexibilizar mucho. ¿Qué nos dice? Tenemos que empezar a mirar qué ajustes didácticos o curriculares debemos generar con mis estudiantes o con algunos estudiantes y a partir de esos ajustes como el sistema institucional de evaluación va a empezar a responder a que yo evalúe al estudiante regulando la evaluación, ¿se acuerda que hablamos de uh -huh. regulación de la evaluación? Cuando empezamos a hacer esa regulación de evaluación, yo tengo que mirar cuáles desempeños regulé para ese estudiante, digamos para X, Y persona, lo regulé y a partir de esa regulación como el sistema institucional, me brinda la esta la, la, de que yo con mi misma escala valorativa pueda evaluar a ese estudiante con la regulación de los uh -huh. desempeños de aprendizaje y cómo esto debe ir coherente con los informes que yo le voy a entregar a ese estudiante. Okay. Así cortica, cortica. Cortica, es que estoy leyendo aquí Andrés Felipe hace una pregunta muy similar a la que tú mencionas, dice que eh, ¿qué ajustes le podríamos realizar al sistema institucional de evaluación en este momento de pandemia? pero también tendría que estar un poco relacionado con lo que tú dices, ¿no? Porque ese no Exacto. cambia, el hecho de que estemos Exacto, en, que no en, en, en, en trabajo virtual o remota no significa que eso ca varíe pues de una gran medida, ¿no? No, no, no, no varía porque el, definitivamente el sistema institucional de evaluación debe responder a evaluar a todos los estudiantes. Uh -huh. a, a, a responder a, a, a la diversidad funcional que yo puedo tener dentro de mis estudiantes y eso lo hacemos a partir de los ajustes y los apoyos que tengamos que hacer, ya sean curriculares o didácticos. Ok, Acá hay una pregunta que me encanta uh -huh. porque uh -huh. sucede mucho, sucede mucho. Dice, ¿qué estrategias puede, se pueden utilizar para trabajar con adolescentes con dificultades de aprendizaje que aún no alcanzan el proceso lector-escritor? y llegan a la secundaria con estas dificultades. Ese es, bueno, es un reto. Eso es, un es, reto. Un re, es un reto, pero también creo que nos da un poco respuesta al dúo, ¿no? Nosotros estamos, pues que, Dios mío, el tiempo va corriendo. Sí. Nosotros, estamos muy, <risa> <risa> Nosotros estamos muy acostumbrados a, al papel y al lápiz, al cuaderno, cierto, a la hoja. Y, y cuando nos llega un estudiante que no sabe leer y escribir, pues decimos y ahora. ¿Dónde lo voy a poner a escribir si no sabe escribir? ¿Cierto? Entonces, cuando empezamos a, a, a, a escalar las diferentes formas de, de dar ese conocimiento y entonces resulta que yo quiero trabajar comprensión, lectura, con, lectora con un estudiante que no sabe leer, hay muchas formas. Yo lo puedo poner a escuchar, yo le puedo leer al grupo, puedo ponerle a un par que lea, ¿sí? que le lea, o sea, la comprensión lectora no tiene que ser estrictamente del texto. O sea, yo tengo que buscar muchas estrategias de acompañamiento de formas de entregar la información de diferentes formas para que la información que yo le estoy dando a ese estudiante con lectura y escritura también le llegue. Y recuerde, tenemos que regular la parte de evaluación, los desempeños y mirar qué tipo de ajuste curricular estamos haciendo a los desempeños para que asimismo miremos la evaluación dentro del aula. Uh -huh. Bien, bueno, creo que no nos da tiempo para contestar más preguntas, sin embargo, y tú decías algo ahorita eh, con relación a todo esto y que hay muchas preguntas y sé que hay muchas inquietudes con relación a ese tema, pero también quiero que sepan que nosotros desde la Corporación de Caminos estamos generando unas estrategias eh, o unos espacios más bien que eh, hemos establecido de formación, de actualización eh, en el DUA, en el, los ajustes razonables pero también estamos trabajando con estos apoyos que estamos hablando el día de hoy, que es con las dificultades de, y trastornos de aprendizaje eh, y estrategias para, entonces estamos haciendo unos cursos eh, que nos parece interesante que, que, que puedan acceder y los invitamos obviamente a que participen, están abiertos para que puedan eh, ustedes participar de ellos, eh, pues obviamente el de estrategias y de dificultades y trastornos de aprendizaje lo va a manejar eh, Claudia Paola, entonces pues están cordialmente invitados a que participen de estos espacios. Eh, agradecerles muchísimo por recibirnos nuevamente en, en sus casas, en sus espacios de pronto ya descanso, pero súper chévere que nos hayan acompañado todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias a Yamile, a Felipe, bueno, a Diana, a Erika, a todas las personas Aura Suárez también aparece por acá entonces eh, estaremos como muy atentos a, a sus inquietudes también eh, recuerden pues eh, seguirnos en nuestras redes sociales eh, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter en arroba somos TG Caminos y de allí pues recibiremos obviamente todas las inquietudes que tengan entonces les agradecemos mucho Claudia agradecerte también eh, pues el espacio que nos has podido brindar eh, ha sido una información muy valiosa y bueno sabemos que hay mucho por trabajar y pues desde la corporación y desde Teje Caminos estaremos haciendo como estos alcances en lo que nos sea posible. Entonces, muchas muchísimas gracias tarde. a ti por acompañarnos. Y, bueno, los esperamos nuevamente. Estaremos anunciándolos cuándo será y cuál será el tema y cuál o quién será nuestra invitada en nuestro siguiente Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Feliz vale. día para chao, todos. Chao.